Ahora estoy viéndolo todo en rojo. Tengo un arma metida en mi cabeza. Te vi con otro y se me puso el mundo en rojo. Pero no hice nada y aguanté mi tristeza. Quisiste explicarme algo al llegar a casa. Me habías visto y sabías que lo sabías. Pero no te atreviste y no dijiste nada. Y yo hice lo que pude para aguantar tu mirada. Pero no te atreviste y no dijiste nada. Y yo hice lo que pude para aguantar tu mirada. Ese día cavaste tu propia tumba. Ni te odio y ni pienso en la venganza. Yo no soy dueño de ti, eso lo sé Y hundí la tristeza en la vergüenza Pero ese día vi rojo, muy rojo En otro tiempo hubiera hecho una locura Hoy me alegro de haberte visto con otro Gracias a ello hoy encontré mi otra. Y créeme que tengo que agradecértelo, porque hoy soy feliz como nunca. La mentira no entra en nuestra casa hoy, está cerrada para ti y olvidarte es mi esperanza. Ese día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 vergüenza